Igual ya sabes qué es una newsletter, pero ¿sabes cómo integrarla en tu estrategia de email marketing? ¿Sabes cómo cumplir todos tus objetivos? Soy Carlota de Oniat. te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre las newsletters. ¡No te lo pierdas! 1. ¿Qué es una newsletter? Una newsletter es un correo, un boletín, que tú envías a través de correo electrónico a una base de contactos. Esta base de datos puede ser de clientes, puede ser de futuros clientes o incluso de grupos de interés o stakeholders, tú decides, el caso es que tú vas a ir recopilando correos electrónicos y les vas a impactar con tus newsletters según más te convenga y en función de los objetivos que quieras conseguir. Por ello, nos vamos al paso número 2, tipos de newsletter y cómo hacerlas. Puedes hacer newsletters orientadas a la venta, ¿qué quiero decir con esto? Bien que en el texto, en el cuerpo del correo electrónico incluyas ofertas, incluyas promociones o incluso que las realices de forma que potencies que todas las personas que reciban la newsletter acudan a tu tienda online para realizar la compra. Tú tienes mucho poder con tus correos electrónicos y además teniendo todos los datos de tus futuros clientes Puedes potenciar esa venta. Un truquillo extra. Si tienes datos de contacto, leads, que te han entrado a tu página web, tienes su correo electrónico y todavía no te han comprado, puedes utilizar este tipo de correos para potenciar la primera venta con una oferta especial. Suele funcionar genial, ya sea con una oferta, con un cupón o con un descuento exclusivo para nuevos clientes. ¡Pruébalo! Segundo tipo de newsletter que puedes hacer. Las orientadas a la fidelización de clientes. ¿Cómo? Se me ocurren mil ideas. Por ejemplo, categoriza a tus clientes entre clientes de nueva entrada clientes premium y clientes super top entonces puedes enviarles correos personalizados en función de esas categorías oro plata bronce por ejemplo entonces estos correos personalizados los tienes que adaptar y por ejemplo decirles oye si vuelves a mi tienda y compras x producto te hago un 20% de descuento o oye fulanito agradecemos mucho tu fidelidad con nosotros así que en tu nueva compra tendrás un 10% de descuento ese tipo de mensajes. Puedes jugar con este tipo de descuentos y de promociones para hacer que tus clientes repitan y vuelvan a tu establecimiento. Sácale partido. De hecho, hay muchos gigantes que ya lo hacen. Por ejemplo, Sephora. Si quieres hacer una estrategia de fidelización que realmente llegue a la patata de tus contactos, te recomiendo que le des caña a la emoción. ¿Cómo? infórmate de cuándo es su cumpleaños y felicítales, por ejemplo. O si te enteras de que se van a casar o que es algún evento especial para ellos, sobre todo para tus grupos de interés o stakeholders, recuerda, felicítales, envíales un correo personalizado contándoles lo mucho que te alegras por sus éxitos. Estas cosas son las que marcan la diferencia entre dos empresas, así que sácales partido. El tercer tipo de newsletter que puedes hacer es la que está totalmente orientada a la información. ¿Cuándo puedes utilizarla? Pues para clientes que sean recurrentes o para tus grupos de interés. Es decir, personas, entidades, empresas, instituciones con las que tú te relaciones y que sean clave para tu empresa. En este tipo de newsletter puedes dar información sobre el rendimiento de tu organización, sobre los KPIs más relevantes, sobre noticias, nuevos proyectos, cosas apasionantes, incluso para tus empleados. Estas newsletters internas pueden causar un antes y un después en todo el flujo de la comunicación de tu empresa, así que sácales todo el partido que tienen, porque las ventajas son extraordinarias. El cuarto tipo de newsletter que te recomiendo hacer es la que es clave en todo el proceso de inbound marketing. ¿Qué quiero decir con esto? Que con correos electrónicos puedes ir identificando todas las etapas de tu embudo de marketing y venta y los clientes que hay en las mismas. Mediante las newsletters les puedes enviar tus posts, tus contenidos o incluso webinars o cursos que imparta tu empresa. Así podrás hacer que ellos vayan pasando de una etapa a otra hasta que realicen la acción de compra y finalicen estando fidelizados. Así que tú les puedes acompañar, tú puedes ser su guía en este proceso. Y por último, seguro que a estas alturas ya te estás preguntando, vale, todo esto está fenomenal, pero... ¿Cómo hago una newsletter para que sea realmente efectiva? Bien, pues lo primero que tienes que cuidar es el contenido. Ya se sabe, el contenido es el rey. Si tú mandas correos de forma periódica a tus listas y a tus contactos, tienes que tener en cuenta que el contenido tiene que ser relevante, tiene que ser útil, porque si no dejarán de leerte, dejarán de abrir tus correos y se desuscribirán, como me cuesta decir esa palabra, desuscribirán de tu lista. Así que... Cuida el contenido, es el rey. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es el diseño de la newsletter. La puedes hacer que sea muy visual, es decir, utilizando muchas imágenes o vídeos. Pero también la puedes hacer con más contenido de texto. Si, por ejemplo, lo que quieres hacer es una newsletter orientada a inbound, a informar a tus clientes. Sobre todo, con el diseño, que sea responsive, es decir, que se vea bien en móvil. Hoy en día la mayoría de correos electrónicos se ven a través del smartphone, así que ten cuidado porque como se vea mal vas a generar una imagen muy negativa entre todas las personas que abran el correo. Tercer aspecto a tener en cuenta, el asunto del correo electrónico, el título. Esto va a marcar la diferencia porque hará que los contactos que reciban tu correo lo abran o no. Recuerda que sea clickbait, ya hemos explicado en muchos vídeos qué es clickbait, así que visita la Real Academia del Marketing para descubrirlo si aún no lo sabes. Recuerda, es muy importante también que cumplas con todos los requisitos de la regulación y de las leyes de protección de datos. Tienes que dar la opción en tus correos electrónicos a que la gente se desuscriba, que bien lo he dicho esta vez, por favor, a que la gente se desuscriba de tu lista. Si no quieren recibir tus correos, tienen que tener la opción de irse. ¡Ojo, eh, Que esto es importante. Y ya, por último, recuerda mantener todas las listas de correos actualizadas. Que no haya contactos con los que ya no tienes trato o no te dejes a nadie importante. Porque eso puede generar también un impacto muy negativo si ve que los demás la están recibiendo y él no. Así que eso es todo lo que yo os puedo contar sobre las newsletters. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis dónde estamos. No os olvidéis de dejar vuestro comentario y ¡os esperamos!